Residentes de la comunidad Las Guasmas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, solicitan al propietario de un terreno cual tratan de invadir a que presente los documentos legales del mismo. Aseguran que han sido atacados por las autoridades policiales en momento que intentan repartirse dicho terreno. Aquí está pasando que hay más de, más de 10 gente presa, eh, sin, ¿cómo te digo? Más de 10 gente presa y esto no tiene papel, nosotros queremos que En Nombre de Dios, nosotros solicitamos que nos suelten los que están detenidos. Y segundamente, si lo dice que lo que dicen que son dueños de este terreno tienen su título, que nos muestren el título para entonces nosotros renunciarle su terreno. Pero de lo contrario, si no tiene título, tienen que soltarnos el terreno y soltarnos los presos también. Mira, mi, mire, mire lo que ellos hacen, vea, usted está viendo que por aquí hay muchos niños. Si no traen los títulos, nosotros nos salgamos, pero que no nos tiren bombas ni nos tiren tiros. Y ellos le pagaron a una gente para que vengan de por allá y nos tiren, tiren tiros. Y ellos no pueden estar haciendo eso. Frente a la bomba de gasolina, que nos disculpen, que eso no fue culpa de nosotros, sino culpa de ellos mismos, que fue lo que iniciaron esto, con llevarnos la gente preso. Y apresaron a nuestros compañeros del de bloque de nosotros aquí. Bueno, yo lo que les puedo decir es que los dueños son familia mía. Pero yo no tengo casa. Y ando buscando que si el terreno no tiene documentos, que, que me den un solar para una casita y que ellos si tienen su documento que lo presenten porque de una vez uno se va de aquí. En los últimos días en esta localidad el ambiente ha estado tenso debido a que personas han realizado disparos que según denuncias de los residentes podrían herir o matar a cualquier inocente. ntn su noticiero regional, Robinson Polanco.